Creo que todos sabemos sobre esta parte, así que solamente le lanzará el comino por la ventana, y lo skiptearemos. Chris. Chris, si no te despiertas, vamos a llegar tarde a la escuela. Voy a esperarte afuera, ¿ok? Entonces soy esta cosa, ¿no? Esta cosa, repugnante y fea cosa soy yo Y al parecer la cabra me secuestró, así que creo que es hora del escape Pero antes... Cristo, ¿todo está bien allá adentro, no? Chris, ¿qué haces allá adentro? No volviste a poner una bomba de baño en el inodoro, ¿verdad? Bueno, yo me dejo aquí. Chris, ahí estás, todavía podemos ir a la escuela. Chris, hoy es un hermoso día, ¿no lo crees? No, no es un hermoso día. Porque Espero y se mantenga de esta bien, manera porque así él nos visita la siguiente semana. Pero creo que, después de la emoción de la universidad, seguirá disfrutando de volver a casa en este pequeño pueblo. Hola, ¿qué tal? Soy famosísimo, aquí todos me conocen, todos me saludan, Gon. Tal vez porque saben que me van a llevar al Mercado Negro. ¿Qué es eso? ¿Es una escuela? No, mejor llévame al maldito Mercado Negro, yo no pienso entrar ahí. Por favor, déjame mover. No, no, déjame. ¡Dejadme ya! Entonces, todos tienen la droga. Hola, seco Copebiru y vengo a joder la vida. Chris pensábamos que no ibas a venir este día. Estamos haciendo los proyectos para este mes. Entonces busca un.. Que debo de caminar para encontrar un compañero, el Tommy, por supuesto. Cris pae los siento y atentos un compañero Ox. ¿Qué? ¿Por qué sacó un malito huevo? ¿De dónde lo sacó one? Sí. Ok, voy a preguntar. Señorita Alfis, está bien si ¿Sí tenemos un grupo de ¿Qué, tres. Bueno, yo no apruebo esto, aborta. ¿Cómo que no me apruebas? Soy más inteligente que tú, Miku. es de menos 50. ¿Qué perro si Chris no tiene un... Noelle, ¿qué estás diciendo? Él la solamente está diciendo que está bien hecho, estando solo saber si Noelle, puedes por favor, hablar más alto. Oh, hola, Barney el dinosaurio, hola, sí, sí. para nada estoy aquí intentando acosar a las personas ni jodiéndolas. Llegué tarde. Llegaste a tiempo. Solamente estamos escogiendo compañeros para el siguiente proyecto en grupo y... Sucia, tú vas con Chris. Bien como sea. Ok, al parecer a Barney el dinosaurio no, no le gustó que, que se le se llamara Barney... ...y Chris que me está mandando por un maldito Chris. Así que... que se jodan todos ustedes? Yo me largo de aquí. Hola Barney el dinosaurio, ¿qué pedo haces con esa cosa blanca? Hola Barney... ¿Qué, qué tal, Chris. Eh, salva tu día. No te había visto ahí. Que no me viste, claro que no me viste. Hey. Soy más silencioso que nada. Tú no has visto nada ahora mismo. O sí. No para nada vi algo, Bon. No vi que te comiste un gis. Acaso no puedes decir. No no puedo decir nada. Tengo la boca cocida, Bon. Chris. Aléjate de mí. No me toques. Hey. Déjame contarte un secreto. La gente tranquila me cabrea. No te atrevas. Ok, no se atrevió, genial. Cristina es una buena madre. Sería una pena hacerla enterrar a su hijo. Bueno, vamos a terminar con esto. Tendremos más tiza, iremos de regreso a clase y luego tú vas a hacer el proyecto. Eh. Creo que es mejor seguirlo. Bueno, este es el closet. que mal. Solo estábamos empezando con la diversión. No quiero entrar, ¿Ves? pero me obligaron Porque a entrar. Porque estabas asustado, no hay nada, solo papeles viejos. Vamos a encontrar un suite. Ok, que hay que encontrar algo para prender la luz. Ok, yo me voy a la chingada, para nada, esto es una trampa, para nada te tengo tendido. ¿Qué demonios? ¿Qué Oye, esto no es divertido, Déjanos salir. Ok, tengo una cabeza muy dura o estoy alucinando. Mis pasos se escuchan mucho. Pues entonces corro así se escuchan más. Que te den estrella. Hola, apartate, ¿qué tal? Acércate. Cristo lideras el camino? Ok, al parecer yo soy el líder, así que te den que te den Barney. Oh, por audio. Dios, caminas muy lento, olvídalo. Ok, al parecer otra vez me me golpeé la cabeza y me golpeé tan fuerte que dejé un cráter. Que te den estrella. ¿Un castillo? ¿Por qué demonios hay un castillo adentro de un closet de servicios? Eso mismo pregunto yo. Bienvenidos, héroes. ¿Quién está por aquí? No se alarmen, no soy su enemigo. Por favor, héroes, escuchen mi historia. No te voy a escuchar porque me vale verga. ¿En serio? Estás seguro, es muy importante. Eh, no quiero escucharla, pero tampoco quiero decir que ya me la sé. Espera, déjame al menos decir. Que te den, conche de tu madre. Tú te vas a morir sí o sí. ¿Están bien? Sí, estamos Dejen bien, literalmente matamos a una persona. ¿Cómo que estás diciendo que estamos bien? Hola a todos, soy Ralsei. Supongo que solo somos nosotros dos entonces. Espero y podamos ser buenos amigos, Chris. ¿Por qué se me hace que es una malita alucinación por la caída? Vamos a encontrar a Suxi. Tú puedes ser el líder, Chris. Ok, que yo puedo comandar, pues que te den yo no, yo no quiero comandar a nadie Yo puedo solo con todo No necesito tu ayuda, yo puedo solo Dejadme en paz Yo lo que tú digas Pero yo voy a atravesar esa puerta Así que te jodes Bueno chicos, aquí termina el video, tristemente ya que sí estos videos cuestan demasiado en hacerse, creo que grabé una media hora para hacer esto, pero bueno, recuerda suscribirte, darle like y comentar con todo tus multicuentas, unirte a mi discord y como no tengo más aire, solamente diré mi frase típica, y adiós.